María José Restrepo Granados del Valle del Cauca, la cual también la recibimos con un fuerte aplauso. A sus siete años participó en, eh, en La Voz Kids en el año 2014, en el equipo del maestro Andrés Cena, invitada también al Festival de Música Andina Colombiana TV Barracondo, en Ginebra, en Valle, viene en el año 2015. Invitada al Festival Mandola en Sevilla Valle en el 2015 también invitada al segundo festival de estudiantil de la canción en inglés en Sevilla Valle en el año 2015 primer puesto en el concurso interinstitucional de la canción Sevilla Valle 2016, invitada especial al concurso reality de estudiantil de la canción Futuritos Sevilla 2016 concursante del festival de música tradicional colombiana en selección número 16, también en abierto de Oro en 2017 ella es María José Restré programados la canción El beso que le robó a la luna Enrique Aragón Y se prepara también Ximena Franco Soto Muy buenas noches Gracias a María José Restrepo Granados.